Okay. Inicien sesión ustedes y los debe de redirigir a la siguiente pantalla. Le voy a dar clic aquí en tableros y en mi caso, pues yo ya tengo varios tableros creados. Lo que voy a hacer es, en los personales, voy a crear un tablero nuevo. Una vez que ya hicieron esto, hay que ponerle el nombre del tablero y le podemos poner nosotros una portada de algunas imágenes que estén aquí definidas. En la parte de abajo aparece el equipo. Ok, ahorita le vamos a dejar en sin equipo porque no hemos creado ninguno, puede ser público o puede ser privado, lo voy a dejar en privado para que nadie más lo vea y le voy a dar clic en crear tablero. Este es en sí un tablero tal cual, nos vamos a ir a la parte derecha donde dice menú y aquí nosotros podemos configurar las descripciones acerca del tablero, pueden tener también el, quién fue la persona que lo creó si los miembros pueden escribir comentarios en las tarjetas. Entonces, en esta parte ustedes les van a dar permiso a todas las personas que pertenezcan a este tablero. Entonces, tenemos en esta parte ya nuestro tablero, que es donde vamos a gestionar nuestros equipos. Pero ahorita no tenemos miembros. Le van a dar clic en la parte de arriba y al lado derecho va a venir la opción de invitar. Si ustedes le dan clic aquí, Ustedes pueden invitar a las distintas personas, ya sea escribiendo el correo electrónico o el nombre de la persona, o bien crear un enlace y pasárselos a todos sus compañeros para que se unan a este tablero. Ahora, ¿cómo voy a administrar proyectos? Yo voy a utilizar listas. Las voy a crear dándole clic aquí donde dice Añadir una lista. Aquí generalmente van proyectos. Escriben el nombre de tal cual de su proyecto y le dan clic en Añadir Lista. Las listas son espacios verticales que se añaden a su tablero. Y aquí pueden administrar tantas actividades como ustedes deseen. Para añadir una actividad se utilizan las tarjetas. Y esa tarjeta pertenece a un proyecto o a una lista. Si le doy clic aquí en esta parte, voy a poder añadir una tarjeta nueva. La primera vez que crean ustedes una tarjeta, únicamente les pide el título. Una vez que ya le dieron clic a esto, le pueden dar clic en añadir tarjeta para que se cree. Pero hasta ahorita es solo el título. Si nosotros deseamos configurar más acciones para esa tarjeta, le vamos a tener que dar clic sobre el nombre de la tarjeta para que se abra este pequeño cuadrito de diálogo. Si se fijan aquí, yo ya puedo añadir una descripción. Y bueno, una vez que tengo esa descripción, le doy clic en guardar para que se añada. Pueden añadir miembros o responsables a esta actividad. Ya los agregué aquí como miembros. La parte de checklist son subtareas que ustedes deben de realizar para completar esta tarea en particular. Curso Zoom y le voy a dar a añadir, ¿ok? Y aquí ustedes pueden poner elementos para que se cumpla esta actividad. A cada una de estos checklists yo le puedo asignar una duración y le puedo también eh, asignar un responsable en particular. La fecha de vencimiento es opcional si la quieren hacer a cada uno de, de estos checks. Una vez que lo guardan, cada usuario debe entrar y habilitar esta parte para indicar que ya terminó con la tarea. Ahora, si ustedes desean añadirle un plazo para realizar esto, lo van a hacer en la sección de vencimiento que se encuentra en la parte de la derecha. Y aparece un, un pequeño calendario en donde puedo seleccionar la fecha. Y ustedes pueden crear recordatorios. Estos recordatorios están ligados directamente a su correo electrónico. Nosotros también podemos añadir archivos. Pueden adjuntar un enlace o un archivo desde eh, su computadora. Otra forma también muy sencilla, digamos, van a la carpeta donde se encuentra el archivo, y simplemente la arrastran hacia donde está la parte de adjuntos, y automáticamente la empieza a subir. Una vez que tienen configurada, o que terminaron de configurar ya su tarea, aparece en esta parte. Ahora, ustedes pueden generar una plantilla, dándole clic en este botón que está aquí. Va a aparecer en blanco, porque no tiene ninguna plantilla creada, pero ustedes lo pueden crear dándole clic en el botón verde de crear una nueva plantilla. Les va a pedir un título, y le voy a dar clic en añadir. Y nos pide una descripción. Y le voy a dar clic guardar. ¿Ok? Entonces, cada tarjeta que cree nueva va a tener esta descripción. Se va a poder editar, si así lo desean, pero por defecto va a tener esa descripción. Luego, voy a añadir miembros, que en este caso solamente voy a ser yo, porque es personal. Le voy a poner los checklists. Le voy a poner una portada. Y esa me va a aparecer como portada para esta plantilla en particular. Voy a cerrar esta y vean que donde yo la estoy creando aparece. Como esta es la plantilla, esta ustedes, si así lo desean, la pueden ocultar. Le dan clic en editar y le pueden dar clic en ocultar de la lista. Yo puedo crear nuevas tarjetas utilizando esa plantilla en particular. En donde está Añadir otra tarjeta, del lado derecho voy a encontrar el crear a partir de una plantilla. Y si le doy clic, ahora ya me aparece la plantilla de revisión semanal de, av de avance de capacitación. Le puedo dar un clic y me permite modificar el texto, si así lo deseo. Y le doy clic en Crear tarjeta. Y vean que todo lo que estaba dentro... Se copia tal cual. Ustedes lo pueden editar en cualquier momento, pero bueno, al menos ya se tiene el por defecto o esa plantilla creada. Una vez que ustedes ya completaron una actividad, yo ya no la deseo tener aquí, entonces la voy a archivar, dándole clic a este botón y luego en donde dice archivar. Esa tarea ya desaparece de su tablero. Para revisarla, es menú, más. Y luego elementos archivados. Y aquí me aparece que MPFP y la tarjeta que oculté están archivados. Desde aquí ustedes podrían volverlas a enviar al tablero o bien eliminarlas permanentemente.